La tarde de este sábado se formó la tormenta tropical julio a partir de los remanentes de Nana al sur de las costas de Guerrero. Su centro se localizó aproximadamente a 215 kilómetros al sur-suroeste de Siguatanejo. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 31 kilómetros por hora. Se prevé que su circulación origine durante las próximas horas lluvias de muy fuerte a intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Los modelos de pronóstico indican que su desplazamiento sería paralelo a las costas del Pacífico Mexicano. En los últimos días, las lluvias han generado inundaciones y desplazamientos de tierra, por lo que se recomienda a la población y a la navegación marítima mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades municipales, estatales y de protección civil.